Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días desde UDE Business School, y para los que no me conozcáis, soy Juan Díaz del Río, director académico de UDE. UD. Hoy nos ha acompañado Jesús Briones eh, en este ciclo de conferencias que hemos organizado en esos tres miércoles eh, consecutivos y eh, que hemos titulado Gestión del cambio para el éxito eh, de ...para el éxito de la transformación digital en, en las organizaciones. Bueno, pues como digo, son tres, tres, tres sesiones, eh, una continuación de otra, en la que vamos a tratar pues, cómo como todo el tema de la transformación digital impacta en el empleo, en las personas, en la gestión de los recursos humanos... Eh, sobre todo se en esta primera eh, en esta primera sesión de hoy en la segunda sesión trataremos pues eh, a raíz también de todo el impacto que supone la, la transformación digital en los nuevos modelos de, de liderazgo y desde de las competencias profesionales y finalizando una tercera sesión eh, será también un modo de conclusión si no me equivoco Jesús eh, donde hablaremos también sobre mmm, todo este, todo este impacto de la transformación digital, la gestión de los datos, de los algoritmos y la necesaria ética en esta gestión de los datos y todo vinculado a, a, a, a los recursos humanos. Estoy convencido que va a ser eh, pues, eh, es, es, es, esos tres webinars consecutivos, eh, en, como he dicho, esos tres miércoles, muy interesante y de, y de mucho aporte para cada uno de nosotros. Vamos vale. a presentaros a nuestro ponente, don Jesús Briones Delgado, que lleva más de 20 años en, de, su, de su trayectoria profesional en la Dirección de Recursos Humanos en la compañía CEPSA, especialmente en el ámbito eh, de la parte de la formación, la parte corporativa que hasta más seis años, eh, pasado también en la parte de desarrollo y actualmente como HRBP, que es Human Research Business Partner. Eh, y sobre todo en la parte de, de, del área de química de la compañía CEPSA. Jesús es eh, licenciado en filosofía, en ciencia del trabajo eh, y doctor en, en problemas contemporáneos de la sociedad de la información. Él es aparente habitual, eh, habitual en temas de formación, recursos humanos y de aplicación de nuevas tecnologías de la información en los ámbitos formativos y empresariales. Es autor de, de dos libros, Promesas y Realidades de la Revolución Tecnológica y Humanización de la Era Digital. En cuanto a CEPSA, pues eh, bueno, los que estáis por Madrid pues ya conocéis una de las cuatro torres ¿no? de su arquitecto Norman Foster, eh, una profesora de. De, de Torre, ahí donde está ubicado, eh, donde se ubica habitualmente don ¿no? Jesús Briones. Compañía Cepsa, compañía española de petróleos, que como sabéis, bueno, eh, con sede en Madrid propiedad de eh, Mubadala Investment Company y que se dedica a toda la parte de exploración y producción del refino, plantas eh, químicas, distribución y comercialización de, de, de carburantes, también en, en las áreas de energías renovables, gas natural y electricidad. Pues Jesús, no te quiero robar mucho más tiempo. Eh, te paso los mandos y, y a tu entrada a disposición. Muchísimas gracias, Juan. Eh, y, y bueno, pues eh, sobre todo, gracias a, a Iwede eh, Business School por darme la oportunidad de poder estar aquí hoy con, con todos los participantes en este webinar y en esta serie de webinars que eh, me hace especial ilusión eh, porque. Hablar de, de la transformación digital ¿eh? para mí es algo que me da, bueno, pues muchísima, lo, lo, mucho sentimiento positivo. ¿eh? Eh, creo que por esa doble vertiente que tengo, ¿eh? la, la profesional, en la que he ido viendo cómo eh, en el ámbito de las personas está, eh, todo, el, todo el ámbito de, de la transformación digital está impactando enormemente y, la, la parte académica, la parte de investigación, eh, que, que bueno, pues a lo largo de todos estos años, una tesis doctoral, varias publicaciones, etcétera, bueno, pues me, para mí es un tema apasionante, ¿eh? un tema apasionante, y por eso eh, doy las gracias a IWEDE por, por, por esta oportunidad y por poder compartir con todos vosotros esta tarde, ¿eh? mañana para los que estáis eh, en América Latina. Eh, bueno, pues poder compartir eh, mis ideas eh, a propósito de, de este cambio, eh, de este cambio que eh, bueno, pues nos acontece a todos y que nos impacta eh, a todos también. Eh, como decía Juan en la presentación, eh, he dividido los tres webinars eh, de la siguiente manera. Hoy lo que vamos a hacer es eh, analizar y ver el contexto en el que estamos. Yo creo que es muy importante sentar las bases, de cómo nos está impactando, pero teniendo en cuenta siempre el contexto y siempre, vaya, qué es lo que pasa en el mundo en el que nos movemos. Si no, no tendría mucho sentido. El miércoles que viene, lo que veremos será cómo verdaderamente tenemos que, que trabajar el, el campo de las competencias, las competencias conductuales, las competencias eh, técnicas también, profesionales, eh, orientándolo a este proceso de cambio y de transformación en el que estamos, como digo, inmersos y, sobre todo, cómo va a cambiar y qué tipo de impacto va a tener en eh, el liderazgo y los modelos de liderazgo. Creo que es... Eh, un aspecto también importante y muy relevante. Y finalmente, eh, el último webinar estará eh, centrado en eh, creo que algo que nos preocupa a todos ¿no? eh, y es el efecto en el trabajo. ¿Qué efecto va a tener esto en el trabajo? Eh, creo que todos los días estamos acostumbrados a, a oír que va a tener un impacto muy importante en el trabajo. Eh, puestos que van a desaparecer, puestos que, o posiciones que aparecen. Eh, también eh, veremos eh, el dato, eh, la importancia del dato, la importancia del dato especialmente en, en recursos humanos. Y eh, finalmente, eh, algo que cada vez tiene mayor eh, relevancia y es eh, qué impacto ético eh, va a tener y, y cómo podemos desde la ética dar una visión a este mundo, ¿eh? el mundo del algoritmo en el que eh, estamos empezando a entrar de una manera bueno, pues, prácticamente sin solución. ¿eh? Y nada más, de nuevo muchas gracias y creo que lo mejor es que nos metamos ya directamente en Faena ¿eh? y que eh, bueno, pues empecemos a ver este mundo desde el punto de vista del contexto. Eh, la presentación la tengo preparada para en torno a 45 o 50 minutos. Ya os digo, si me paso un poco, disculpadme. ¿eh? Y después eh, abriremos un turno de debate, preguntas y a vuestra disposición para que eh, podamos eh, bueno, pues, eh, hablar eh, o debatir sobre lo que consideréis eh, eh, necesario. ¿vale? Muy bien. Yo mmm, bueno, creo que todos estamos eh, eh, acostumbrados ¿verdad? a ir a eventos, leer informes, análisis sobre eh, la transformación digital. ¿Eh? Todos los días hay eventos, todos los días hay eh, o podemos ver grandes consultoras que emiten informes, etcétera, a propósito de, de, del momento que vivimos. Eh, a mí me parece que en ocasiones sin ánimo de molestar ni de ofender a nadie, pero en ocasiones hay algunas afirmaciones que me parecen un tanto grandilocuentes. Eh, aquí tenéis a Nicolás Negroponte, fundador y director del MIT, de Media Lab, que en su momento eh, afirmaba y decía que bueno, pues la sociedad de la información como revolución era algo ya pasado y que nos enfrentábamos o estábamos inmersos en una nueva civilización Jesús, eh, perdona, eh, la presentación no, está, no la estamos viendo ¿eh? todavía. Ah, oh, pues disculpad porque debe de haber pasado algo que desconozco que es. Dame un segundo, perdonad. Vamos a ver. Un segundo. Vamos a ver. Compartir pantalla. Perdonad, eh. Ahora sí. Sí, ahora sí que se ve. Pues, pues Correcto. Nada, ¿eh? nada, perfecto. Perfecto. Fenomenal. Muchas gracias. Muy bien. Eh, lo que os decía, ¿no? Es decir, mmm, nos encontramos o nos enfrentamos a este tipo de eh, afirmaciones, ¿verdad? En las que, eh, bueno, pues eh, hay, hay veces, o por lo menos a mí me gusta. Eh, eh, que pongamos los pies en el suelo y que nos demos cuenta de que hay eh, afirmaciones del tipo de que nos estamos enfrentando, a una nueva civilización que me parecen un tanto grandilocuentes. ¿Por qué digo esto? Y a lo mejor es un poco retador. Yo creo que es bueno eh, que eh, hagamos siempre, y para eso, gracias a Dios, tenemos la historia, de los seres humanos tenemos la historia, que hagamos una, un análisis eh, de... Eh, ¿Qué ha pasado a lo largo de la historia eh, a propósito de grandes cambios, grandes revoluciones, grandes transformaciones? Eh, yo siempre pongo este ejemplo. ¿Os imagináis eh, en Europa lo que tuvo que suponer cuando fuimos conscientes de que eh, se había eh, descubierto un nuevo mundo? Un nuevo mundo. O sea, no hablamos de una nueva tecnología, no hablamos de... Eh, el blockchain, no hablamos de eh, el aprendizaje profundo, no, no, no, un nuevo mundo. ¿eh? Imaginaos lo que tuvo que suponer pensar, en, bueno, ser conscientes de que se abrían nuevos mercados, nuevas eh, oportunidades de negocio, que aparecían nuevos productos que iban a cambiar o que podían cambiar radicalmente hasta cómo nos alimentábamos con la patata, el tomate, el tabaco. ¿eh? Fijaos lo que tuvo que suponer desde el punto de vista de la globalización, del concepto y de la idea que tenemos de globalización, vaya, seamos conscientes de lo que tiene que suponer que te digan que ha aparecido un nuevo mundo, ¿eh? que se ha descubierto un nuevo mundo. Eh, para mí esto creo que nos puede ayudar a poner un poco los pies en el suelo y ser conscientes de que a lo largo de la historia hemos vivido cambios eh, muy simples. Y en cuanto a revoluciones, pues, ¿qué queréis que os diga? Pongo el ejemplo de una máquina de escribir. Estoy 100% convencido que muchísimos de los que estáis escuchando este webinar eh, tenéis en vuestras casas, en vuestras oficinas, en algún altillo, en algún armario, ¿verdad? Una máquina de escribir. Los que ya peinamos ganas, como decimos en España, los que ya tenemos unos años eh, cuando empezamos a trabajar, había máquinas de escribir en las oficinas. Era muy típico el sonido, el tecleteo de las máquinas de escribir, todas al unísono, en una oficina, tecleando eh, y mecanografiando. Y de pronto, de pronto, de verdad, eh, aparecieron los ordenadores y nos los pusieron en nuestras mesas de trabajo. Y aquello, que también fue muy cuestionado y muy criticado, eh, supuso un cambio radical. Porque no fue como ahora, que te dan un iPad nuevo, un nuevo modelo de iPhone, o una nueva, eh, y te adaptas rápidamente. No, Aquello, perdonad, era algo absolutamente nuevo. No sabíamos manejarlo, no sabíamos prácticamente ni encender aquellos ordenadores con aquellas pantallas eh, fosforescentes que después de un par de horas trabajando te, eh, bueno, te dejaban la vista fatal. Y eso fue hace nada, hace mmm, cuatro días. Yo lo viví ¿eh? y muchos, eh, bueno, pues ya a una edad, en torno a los 50, 50 y tantos años, también lo vivimos. ¿Y qué queréis que os diga? A principios de siglo, en la aparición de la electricidad, fue un impacto tuvo un impacto mmm, eh, espectacular en la sociedad y en, eh, eh, en las personas, en las empresas, todos, imaginaos, ya no había que depender para producir de la luz solar, ¿eh? de la mañana y de la noche, podías estar 24 horas en una fábrica con eh, la luz, ¿eh? con, la, con, la, con la electricidad, o los motores por electricidad. Es decir, esto fue un salto eh, espectacular desde el punto de vista del cambio que provocó en eh, la sociedad en aquel momento. Y, y qué decir, tiene los avances que tuvo la química, eh, en cuanto a la medicina, por ejemplo, los antibióticos, la penicilina, os hablo de principios del siglo pasado. Eh, esto supuso un, un verdadero salto eh, de gigante en, eh, en cuanto a la sanidad, en cuanto a la mejora de la calidad de vida. Es decir, tenemos y creo que es importante que eh, seamos conscientes de que la historia nos ayuda a ver que los grandes cambios, las grandes revoluciones, eh, bueno, pues, las hemos vivido, las hemos vivido, eh, eh, han provocado y han, y han hecho que haya una mejora eh, espectacular en cuanto a todo lo que podemos decir que se, que se relaciona con las personas eh, y que cuando hablamos de afirmaciones del tipo de... Bueno, eh, eh, gran revolución, gran eh, cambio radical, que es que lo que tenemos eh, que parar, reflexionar y eh, plantearnos las cosas. Porque ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de eh, transformación digital, realmente ¿de qué estamos hablando? Hoy, ¿eh? no hablo dentro de 15, de 20, de 25 años. ¿Hoy de qué estamos hablando? Fundamentalmente, de lo que estamos hablando es de personas. Y creo que este es un aspecto que eh, no se tiene muy en cuenta. ¿eh? Eh, creo que mmm, permanentemente eh, oímos hablar de tecnologías, tecnologías muy disruptivas que nos impactan a todos. Creo que oímos hablar de inteligencia artificial, ahora hablar de ello, internet de las cosas, de los datos. Pero realmente de lo que hablamos y de lo que quiero transmitiros hoy es que estamos hablando de personas. Las tecnologías, por sí solas, no son ni buenas ni malas, son absolutamente neutras. ¿Dónde está la intencionalidad de esa bondad o esa maldad de las tecnologías? En el uso que hagamos nosotros, las personas, y en cómo impacten en nuestras vidas. Esto es algo eh, que, por poner un ejemplo, cuando se cuestiona y se critica tantísimo eh, por ejemplo, la tecnología de reconocimiento facial, salvo que todos los días podéis ver eh, bueno, pues publicaciones a propósito del impacto que tiene esa tecnología de reconocimiento facial, la manipulación que se puede hacer, etcétera, etcétera, la realidad es que nadie cuestiona si el reconocimiento facial, si las tecnologías basadas en esa tecnología eh, es mala, si la usamos para, por ejemplo, eh, Identificar, reconocer a niños que han sido secuestrados y que han salido de sus casas y que gracias a esa tecnología se les identifica y se les puede retornar a sus hogares. Es decir, planteémonos y por lo menos de cara al análisis de hoy, ¿eh? el contexto y dónde estamos, que lo capital y lo importante de este aspecto somos las personas y somos quienes vamos a recibir el impacto de esta transformación y de este cambio. Este es un aspecto que me gustaría que no olvidáramos a lo largo de, de, esta, de este webinar. Efectivamente, estamos en un mundo globalizado. Esta es una de las, yo creo que es la columna vertebral del cambio, de la transformación digital. Hemos vivido hasta hasta ahora ¿no? con una globalización eh, muy acelerada, pero cada vez ¿eh? va a ir a más ¿eh? gracias a eh, la conectividad que aumenta. Ahora veréis algunos datos. Eh, cierto es que ha habido bueno, pues algún retroceso, alguna eh, intencionalidad ¿eh? de que la globalización pues, fuera cuestionada, ¿eh? pero no nos engañemos, la globalización es la base de todo este mundo en el que eh, eh, hablamos de transformación, transformación digital, cuarta revolución industrial. ¿Y eh, por qué os digo esto? Porque quiero que veamos rápidamente unos datos. Estos datos provienen del informe We Are Social Report de este año. Eh, tenéis además, creo que acaban de publicar el de octubre, lo hacen mes a mes. Es bastante interesante. Pero fijaos, eh, más de eh, la mitad de la población mundial tiene una conexión a Internet. Eh, me diréis, uff, esto es tremendo, la mitad de la población mundial, 59,5% de la población mundial tiene una conexión a Internet. Eh, o solo la mitad de la población mundial. Es decir, el recorrido que queda para... Esa globalización conectada es de tal magnitud que mmm, abruma, solo pensarlo algo, la mitad de la población está conectada por Internet. Lo que provoca eh, que esta tecnología, que está en la base de la generación de los datos también, eh, tan importantes para la inteligencia artificial, pues como decía, lo que provoca que aumenten los niveles de comunicación, de transferencia de conocimiento, etcétera, etcétera, entre los seres humanos, cosa que me parece de una importancia de capital. Fijaos el, el dato de eh, los usuarios de, de móviles, ¿eh? de, de, que tienen la posibilidad de tener internet eh, móvil en su smartphone, ¿eh? prácticamente el 66,6% de la población mundial. Mirad cómo ha evolucionado ¿eh? desde el año 2015 al 2020. 2015 que es de hace cuatro días, como aquí el que dice. ¿eh? De 2.831 en millones a 4.500 millones. Es decir, la evolución en estos cinco años, cinco o seis años, ha sido excepcional. Y lo que queda, lo que queda para los próximos 10-15 años. ¿Eh? Tengo el dato por países que me parece también abrumador, ¿eh? y salvo mmm, África Central ¿eh? y un poco, como veis, eh, eh, Asia, el sur de Asia, el resto del mundo está por encima del 60%. Fijaos eh, en eh, América Latina, eh, Sudamérica, por encima del 70%. Eh, estamos eh, en datos que, aún habiendo crecimiento, son espectaculares desde el punto de vista de esta tecnología. Esta tecnología, que repito, es capital para... No solamente la transmisión del conocimiento, sino para eh, aumentar ese nivel de conectividad de la propia globalización y de la generación de los datos, ¿eh? de los datos que son tan importantes para esto de lo que estamos hoy hablando. Por lo tanto, bueno, veis aquí también, ¿no? os he querido que veáis un poco, no ha habido un aumento considerable curioso ¿eh? en la pandemia, ¿eh? en el año 2020, eh, de, del uso que hacemos en cuanto a tiempo, ¿eh? pero también es importante, es decir, dedicamos una media de eh, casi siete horas eh, de nuestro tiempo a eh, trabajar, a usar Internet, Internet en todo su amplio sentido. Y al mismo tiempo, globalización, tecnología de Internet, aparece este momento en el que, cuando digo este momento, me refiero a los últimos tres, cinco años, en el que, eh, se da una confluencia eh, simultánea eh, de aparición de varias tecnologías, varias, eh, no una, sino varias tecnologías muy disruptivas a la vez. Eh. Y aquí aparece la inteligencia artificial, el Big Data, eh, el Blockchain, el Internet de las cosas, la robótica. Ahora, no, no, es un poco en detalle, veremos algunas de ellas. Pero lo importante y lo significativo es que es, son tecnologías muy disruptivas, muy muy disruptivas, que confluyen a la vez ¿eh? y que unas se soportan con otras. Y esto lo que está provocando es esa transformación y ese cambio al que hacemos referencia cuando hablamos de cuarta revolución industrial o eh, transformación digital. La inteligencia artificial, como os digo, está en la base de todo, se nutre del dato, sin dato no habría, eh, no hablaríamos ahora mismo de eh, esta revolución, ¿eh? el dato es el nuevo oro negro, ¿eh? en la tercera sesión hablaremos de ellos, el nuevo petróleo, el dato, todos estamos generando datos, todas las cosas generan datos, cuando digo las cosas me refiero a las máquinas en nuestras casas, las neveras, cualquier cosa que está generando datos. Nosotros ahora mismo con nuestros smartphones estamos generando información y datos y eso es lo que sustenta ¿eh? los procesos de eh, inteligencia artificial desde el punto de vista de trabajar la data y trabajarla para que el algoritmo nos dé una información que nos pueda ayudar a tomar decisiones desde un ámbito predicti predictivo. Porque el dato como tal es algo del pasado, el dato ya se ha producido y lo que nos va a decir es qué ha pasado con el dato. Y lo que estas tecnologías eh, facilitan y a lo que nos ayudan es a que podamos hacer predicciones, predicciones con la información y con la data trabajada mediante ese proceso algorítmico. Por lo tanto, la inteligencia artificial está aquí, ha venido para quedarse y tenemos que aprender a trabajar y a vivir con ella. ¿Qué deciros del Internet de las Cosas? ¿Qué deciros de la industria 4.0? Por ejemplo, lo conozco bien, yo veo cómo está cambiando ¿sí? la eh, obtención de datos en, eh, os podéis imaginar, ¿no? todos los procesos que hay en la industria en la que yo eh, me muevo y... Eh, hasta ahora esos datos no se trabajaban con la visión con la que se trabajan ahora mismo y es lo que os digo, obtener una información que nos ayude de una forma predictiva a tomar decisiones de cara a eh, cómo mejorar nuestros procesos de negocio. Toma de decisiones, predictivo, son los mensajes que voy a ir lanzando y que eh, tienen que centrar un poco el debate en el que estamos hoy. Internet de las cosas, importantísimo. IoT va a ser muy revolucionario desde el punto de vista de lo que estamos viviendo. La robótica. La robótica que no es nueva. La robótica, eh, como sabéis, apareció a mediados, de, un poco antes de a mediados del siglo pasado con la máquina de Turing. Pero sí es verdad que eh, hoy eh, podemos decir que la robótica, con estos procesos, mmm, eh, absolutamente vinculados a la inteligencia artificial y al trabajo desde el punto de vista de la data, la robótica como una dimensión totalmente diferente, eh, donde queramos, no, no tiene nada que ver. Y sí os llamo la atención desde el punto de vista de las personas, de los recursos humanos, a eh, que nos olvidemos de eh, la imagen eh, de un robot humanoide sentado a nuestro lado, en, en nuestros escritorios, en nuestras mesas, en nuestras oficinas, y trabajando mano a mano con nosotros. ¿Eh? Esto es más bien eh, de las películas de ciencia ficción tipo Blade Runner, similar. Eh, y bueno, pues no es la idea que deberíamos de tener. ¿eh? La idea del robot trabajando a nuestro lado y cotizando a la seguridad social no debería de ser la idea a la que eh, deberíamos ir. Y deberíamos de pensar más en un proceso algoritmizado trabajando con nosotros y que eh, bueno, pues va a generar eh, eh, trabajos eh, que ahora mismo pues estamos haciendo los humanos, eh, estamos haciendo nosotros. Es decir, huyamos de esa imagen estereotipada de del robot eh, trabajando y colaborando con nosotros en los entornos empresariales. Creo que está mucho eh, de lo que eh, se está trabajando hoy por eh, la robótica todos conocéis, ejemplos de robótica de las industrias, ¿eh? que están muy orientados pues, a temas eh, mecanizados, a temas muy eh, protocolizados desde el punto de vista industrial, y tenemos que huir ¿eh? de esa imagen del robot sentado a nuestro lado. Y finalmente, algo que para mí creo que tiene una relevancia capital, es eh, todos estos sistemas están basados en procesos de eh, aprendizaje profundo, el learning. Para mí esto es verdaderamente, eh, en la base de todo eh, está el aprendizaje del de, eh, algoritmo. Esto está generando muchísimos nuevos, por ejemplo, puestos de trabajo. Eh, el antiguo gestor de recursos humanos, eh, que atendía telefónicamente a los empleados o por mail, cuando eh, tenían una consulta sobre cuántos días de vacaciones podía cogerse en una licencia de matrimonio, por ejemplo, o cuántos días podía eh, utilizar eh, una enfermedad familiar, etcétera. Eso hasta hace nada, se sigue haciendo, claro está. Se eh, atendía por un gestor, un experto en recursos humanos que atendía a eh, los empleados. Eh, no sé si conocéis, eh, hay tecnologías como Watson de IBM que, eh, bueno, pues lo que están muy instaurados en, en ámbitos comerciales, pero si tú en tu empresa lo instauras en eh, el ámbito de recursos humanos, eh, para que sea un asistente personal de tus empleados, eh, el antiguo gestor, el que respondía a esas preguntas, es el que ahora se dedica a enseñar al algoritmo, enseñar a Watson a dar esas respuestas a los empleados y además se da eh, un proceso eh, también que me parece relevante y a tener en cuenta y que lo hablaremos cuando hablemos de la ética, mm, de los propios ecosistemas que se forman entre eh, algoritmos que aprenden entre ellos. ¿eh? Esto es algo que eh, bueno pues con todo eh, la evolución que esto está teniendo a las velocidades a las que va, nos, bueno, pues por lo menos nos hacen tener que reflexionar a propósito de que en la base de todos estos procesos está el aprendizaje profundo, que por un lado se lo vamos a generar nosotros con todas las posibilidades que nos abre desde el punto de vista de nuevos empleos, pero por otro lado ellos, los algoritmos, también van a aprender entre ellos de sus propios errores y de los datos que Llegado a este punto, está el mundo de las plataformas. El mundo de la plataforma que, eh, bueno, pues eh, trabajan o tienen por detrás estas tecnologías. Eh. Os he puesto aquí una serie de ejemplos de cómo la, el mundo de la plataforma está afectando ¿no? a, a nuestro entorno, al contexto en el que nos movemos. ¿verdad? Netflix, YouTube, pues están haciendo que cambiemos eh, cómo vamos al cine, ¿verdad? Están poniendo en riesgo el modelo de negocio del cine o de la propia televisión y que además nos, el propio algoritmo de Netflix y de YouTube nos orienta y nos dice qué podemos ver en función de los gustos y en función de lo que nosotros estamos generando cuando entramos en Netflix y en YouTube. Booking, una amenaza enorme para el modelo de negocio de las agencias turísticas o de viaje. Airbnb. Imaginaos eh, el daño eh, que está haciendo a las cadenas hoteleras, al modelo de negocio de las cadenas hoteleras, y lo que está generando desde el punto de vista del empleo. Eh, ¿Qué os voy a decir? Eh, LinkedIn ha hecho que el currículum vitae prácticamente desaparezca. Eh, y, y LinkedIn por detrás tiene infinidad de procesos, como la propia eh, posibilidad de que eh, participes en una entrevista eh, por reconocimiento facial Instagram, revoluciona y cambia, ¿verdad? Eh, las revistas de moda, aparece el influencer, bueno, el blockchain todavía está despegando, cierto es, pero es una amenaza para la banca tradicional y una amenaza más para la banca tradicional que ya se ve tremendamente amenazada por cómo los usuarios estamos trabajando desde el punto de vista de la digitalización, cada vez es más difícil eh, ir a un banco, más difícil porque lo tienes todo en tu smartphone y según vaya evolucionando y pasando el tiempo muchísimo más eh, hablaremos en el último webinar de eh, cómo las nuevas plataformas los nuevos, las nuevas formas de trabajo están afectando pero Uber, Cabify, Deliver etcétera, es solo la punta del iceberg de lo que eh, hay y bueno, más ejemplos, muchísimos que decir, tiene Amazon Amazon gran plataforma eh, basada en estas tecnologías, claro que sí, claro que sí. Todos reco recibimos recomendaciones de compra, ¿verdad?, en función de las visitas que hemos hecho en Amazon. El algoritmo está detrás de todo lo que hacemos para orientar nuestras compras en Amazon. Eh, ya me diréis, si no eh, existe un enorme riesgo para las grandes cadenas comerciales, tipo es, eh, eh, el corte inglés, etcétera, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto eh, las cadenas comerciales pueden eh, competir ahora mismo con estas tendencias? ¿Vale? Este es el contexto en el que nos movemos. Pero además, ¿eh? Eh, las características que yo creo que son más significativas eh, radican en esa convergencia de tecnologías a la vez, convergencia de varias tecnologías a la vez con inteligencia, una enorme conectividad, la velocidad de incorporación a nuestras vidas es espectacular. El teléfono tardó en torno a 35-40 años de incorporarse de una forma casi generalizada, ¿verdad? Eh, ¿De cuánto tiempo estamos hablando en la incorporación de estas tecnologías? De un año, eh, año y medio, seis meses en algún caso. Y también, cómo no, y hay que decirlo, de la democratización del acceso a estas tecnologías. Es decir, eh, al principio puede ser selectivo para un determinado colectivo, pero rápidamente se extiende y se hace viral para todo el mundo. ¿Por qué? Porque ahí está la gran ventaja, hacer que sea accesible y que llegue a todo el que tenga la posibilidad de tener una conexión de Internet. Y abaratamiento. ¿eh? Los costes son eh, absolutamente eh, no tienen nada que ver eh, con el coste de mantenimiento de una enorme plantilla o de una enorme infraestructura para poder tener eh, bueno, estas, eh, eh, estos propios modelos. Pero yo creo que lo importante de este tipo de sesiones, de este tipo de webinars, es que nos hagamos preguntas. Creo que hay que hacerse preguntas poderosas una vez visto ¿Eh? dónde estamos, lo que hay, y creo que eh, es lo que, mi humilde opinión, ¿no? lo que más puede aportar a este tipo de sesión, que nos hagamos preguntas. Preguntas del tipo de si estamos preparados. Eh, ¿Estamos preparados mm, como sociedad? ¿Estamos preparados como personas? ¿Estamos preparados como empresas para afrontar lo que eh, está viniendo? Desde el punto de vista del empleo, eh, fijaos, ¿no? hay, ya os decía antes, ¿no? infinidad de informes, de análisis, grandes consultoras, organismos, AFDE, bueno, tenemos de todo. ¿eh? Me he fijado en este último de Price Pricewaterhouse, que me ha parecido interesante, pero eh, por ejemplo, en la semana pasada leía uno, en el que se decía que en España... Eh, el 50% de los empleos iban a desaparecer actuales, ¿eh? de los empleos actuales, iba a desaparecer en los próximos 20 años. Me fijo en este, pero podíamos haber cogido otro cualquiera. Este afirmaba que el 34% de los empleos desaparecerían en 2030 en eh, España por la transformación digital. Yo creo que los analistas están mirando solamente una parte del proceso. Eh, están mirando los que van a desaparecer pero no todos los que se van a crear. Yo soy muy optimista, creed, muy optimista. Ninguna revolución tecnológica, ni la primera, la revolución industrial, ninguna ha supuesto menos eh, creación de puestos de trabajo. Todas han supuesto un crecimiento enorme de las y de mejora en las condiciones de vida de los ciudadanos y de la sociedad en general. Eh, y yo soy de los que piensan que está también Sí es cierto eh, que hay muchas universidades, muchos analistas, economistas, que eh, empiezan a atisbar que esta puede ser la primera revolución tecnológica que eh, no genere más puestos de trabajo que los que pierdan, eh, los que se pierdan. Hoy por hoy no hay claridad aún sobre este aspecto. Yo, que soy optimista, quiero creer que se van a generar más puestos de trabajo. También os digo una cosa, soy optimista pero realista. Y en el tránsito entre la pérdida y esa generación de nuevos puestos de trabajo, va a haber muchos perdedores en el mercado de trabajo. Eh, hablo en general, no hablo del mercado de trabajo en España, hablo en general en América Latina. En Europa va a haber muchos perdedores, va a haber mucha gente, eh, muchos empleados que no sean capaces de adaptarse a este cambio, a este gran cambio eh, y que queden al margen del eh, sistema. Y esto es algo de lo que tendremos que ocuparnos. Es verdad, eh, ya lo veis, que las profesiones más demandadas hoy no existían hace 10 años, que uno de cada cinco jóvenes ahora mismo está encontrando. Eh, trabajo eh, referenciado o directamente relacionado con la era digital, etc. Esta es la realidad hoy y lo que se puede atisbar de cara a eh, los próximos años. Pero hablo de pocos años, pocos años. Por otro lado, hablamos del dato, ¿verdad? El Big Data eh, crece 40-40% bueno, pues anual, siete veces más que el sector de. Sí. no se cubren todas las ofertas de empleo de big data que eh, aparecen en el mercado eh, es verdad que todos nos estamos pegando por los mismos perfiles el ingeniero de datos científico de datos eh, el típico perfil STEM eh, científico analítico eh, pero no nos engañemos no nos engañemos también hace falta en el mercado eh, que lo veis en el último punto el gestor capaz de aplicar Big Data en su proceso de trabajo normal, en el proceso de toma de decisiones. Eh, mm, quiero que os acordéis de este dato, el gestor capaz de aplicar Big Data, porque lo vamos a ver un poco más adelante, pero es verdaderamente eh, importante que tengamos en cuenta que el mundo del dato es, mm, hoy por hoy, la gran eh, demanda eh, desde el punto de vista de empleo, y no se cubre. No se cuál. ¿Eh? Tenemos eh, a nivel mundial, ¿eh? pero hablo del mercado español, tenemos un déficit enorme de gestores capaces de poder trabajar con estas tecnologías. Ya no digo de eh, el que diseña el algoritmo. El que diseña el algoritmo hay bofetadas para poder seleccionar a esos perfiles. Pero empieza a haber bofetadas también para el gestor capaz de aplicar Big Data en sus procesos de toma de datos. Desde el punto de vista de la ciberseguridad, pues, ¿qué queréis que os diga? Es la gran brecha, la gran brecha hoy por hoy en el mercado de trabajo. Eh, la mayoría de las empresas admiten tener serios problemas en eh, ciberseguridad ¿eh? y nos enfrentamos pues, a una situación compleja desde el punto de vista de la ciberseguridad porque no hay perfiles suficientes. Necesitamos perfiles que sepan y puedan trabajar este eh, aspecto. No lo hay, no lo hay. Eh, traigo un ejemplo de un nuevo trabajo. ¿eh? Hasta hace nada, ¿verdad? Un poco, dos, tres, cuatro años, no más. Eh, eh, los drones eh, nos los regalábamos por Navidad. ¿verdad? Era un juguete, un juguete que utilizábamos para hacer fotos, para volarlo y tal. Hoy por hoy, ser piloto de drone es más atractivo que muchas licenciaturas o que muchos grados universitarios. Os voy a poner un ejemplo muy rápido. Muy rápido. Eh, en Red Eléctrica Española, es quien gestiona la gran eh, red eh, de, de alta tensión, hasta hace poco, eh, para poder supervisar el estado, el buen estado de las redes de alta tensión, se utilizaba un helicóptero. Un helicóptero que tenía que ir con su piloto, copiloto y un señor que con un vídeo, iba grabando el estado de eh, salud de, la, de las redes de alta tensión. Hoy, a un señor en su coche, en su 4x4, llega hasta la torre de alta tensión, coge el dron, lo vuela y el dron va grabando y va mandando en eh, ese mismo instante al centro de control de red eléctrica la información que el dron está viendo. Imaginaos eh, este nuevo trabajo la dimensión que toma en muchísimos, muchísimos factores. Y hasta hace dos días esto se consideraba prácticamente un juguete. Y también se puede morir de gloria. Eh, Nokia, el book insignia tecnológico europeo, esta portada de Forbes, si no me equivoco, es de 2007, hace nada. ¿eh? Eh, no vio venir el tsunami. ¿Y dónde está Nokia ahora? ¿Dónde está Nokia? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Y nos tenemos que preguntar, ¿le puede pasar esto a Amazon? ¿A Apple? ¿Le puede pasar? Le puede pasar a cualquiera, si no es capaz de vislumbrar y de predecir y de adelantarse al cambio que pueda venir en su propio negocio. Este es un ejemplo que no tenemos que olvidar. Un ejemplo muy importante. Y luego están los usos, costumbres de los usuarios. ¿eh? Aquí tenéis este análisis que me parece de lo más significativo. ¿Veis? Eh, es como cambió ¿eh? en los gustos musicales ¿eh? desde el punto de vista de, de, de la tecnología musical ¿eh? Eh, eh, en América desde el año 2000, 1977 al 2017. Fijaos, el vinilo, ¿eh? el vinilo de donde venía, la caída fue espectacular porque apareció el, eh, bueno, pues el iPod ¿eh? El CD empezó también aquí, el CD empezó a subir, se cargó el vinilo, llegó el iPod y el CD empezó a caer. ¿vale? Y aquí apareció también la música, ¿eh? las eh, descargas de música, Spotify, ¿vale? y fijaos el efecto que tuvo. <coughs> el vinilo estaba muerto en el año 2007, muerto, muerto, prácticamente desaparecido. Una tecnología tan brutal que había durado tantos años y estaba muerto. Pero, curiosamente, aparecieron los hipsters ¿eh? que empezaron a decir, las redes sociales empezaron a llenar de comentarios, de que la música se escuchaba mucho mejor en el vinilo. Y el vinilo renació, renació hasta el punto ¿eh? de que se ha convertido de nuevo en un actor importante en el mercado. Quiero, sobre todo, llamar la atención sobre eh, el efecto de morir de gloria como murió Nokia. o que una tecnología también puede morir eh, o renacer en función de los usos, costumbres, gustos de los propios usuarios o de lo que aparezca en la red. Y luego está el mundo buca. No voy a entrar eh, a contaros lo que es el mundo buca, porque lo conocéis todos, seguro, ¿no? esa ambigüedad, esa complejidad y, y lo volátil que es. Pero sí es cierto que dentro de este contexto, eh, y desde que el año pasado Deutsche Bank sacó su informe sobre que entrábamos en la era del desorden, creo que sí que es bueno ¿no? que traigamos a colación hoy, ¿eh? cuando hablamos del contexto, que mmm, por nadie era capaz de predecir eh, que íbamos a vivir una pandemia, ¿verdad? Y eh, la hemos vivido. ¿eh? Cuando pensábamos que éramos súper fuertes y que no nos podía pasar nada, ¿eh? nos vino la pandemia y nos puso todos en nuestro sitio. Bueno, ahora estamos viviendo una crisis de suministros, parece ¿eh? también que estamos entrando en un proceso de crisis energético. ¿eh? Eh, tenemos que ser conscientes ¿eh? y todos tenemos que ser conscientes que dentro de este maremándulo en el que nos movemos y en este contexto, también el desorden, también la incertidumbre, son parte de nuestra vida y de este proceso de cambio y de transformación en el que estamos. Voy a ir rápidamente, no me quiero comer mucho tiempo. La pregunta que también nos tenemos que hacer es si somos digitales. Y para saber si somos digitales, nada mejor que saber cómo son las empresas de nuestro país. En ¿eh? España, ¿eh? y ahora veremos el dato eh, en Europa, y fijaos, es que eh, en España ¿eh? prácticamente el 88% eh, de las empresas son microempresas. Solo tenemos un 0,4 de grandes empresas. Eh, medianas, un 1,8. El resto son microempresas, empresas pequeñas, muy pequeñas. Si os fijáis en el gráfico que hay de abajo, la mayoría de esas microempresas, el 56,7, son empresas sin asalariados. Es decir, hablamos del autónomo, del autoempleo. Esta es la tipología de empresas de nuestro país que tienen que afrontar la transformación digital. Cuando hablamos de transformación digital, estamos hablando de grandes empresas, no de estas. Sí, en España somos muy de hacernos sangre, ¿verdad? Tampoco en Europa hay tanta diferencia. Si os fijáis, en Alemania 81,7 micro, Francia 93,3. Seamos conscientes de que sin un eh, proceso de apoyo eh, de inversión pública en las pymes, no va a haber ninguna digitalización que salga adelante. Hay que acelerar la digitalización del tejido empresarial español Siempre hablamos de las grandes empresas y la realidad es esta. Nos encontramos con esta situación. Ojo, en España, en Europa, en América, en América Latina, en todos los entornos. Esta es la realidad y aquí es donde tenemos que hacer hincapié. Pues, os he traído, y voy a pasar muy rápido, un informe de KPMG de hace nada, ¿eh? de hace mes y medio, a propósito de las perspectivas eh, eh, en España eh, sobre eh, la digitalización ¿Mm? eh, más o menos eh, hablaban en ese informe de que bueno, pues, la digitalización de las empresas en España estaba en torno a un 6,7 que las capacidades digitales de la plantilla de los empleados estaba en torno a un 6,5 es decir, hay mucho recorrido mucho recorrido aún para mejorar eh, ese 67-68% de eh, Plano estratégico, es decir, cuáles son los principales eh, puntos eh, que vas a tener en tu agenda estratégica y se decía que la digitalización era una de esas grandes eh, grandes temas ¿no? a tener en todas las agendas de los comités de dirección y de los CEOs. Pero la realidad siempre supera las encuestas y por mucho que tenemos defensores a ultranza de los procesos de esta cuarta revolución industrial, también tenemos recalcitrantes negacionistas, el Ludita, el nuevo Ludita, el neoludita del siglo XXI. Es verdad que la digitalización es un camino iniciado, iniciado ¿vale? pero choca de frente con el cambio cultural que se tiene que afrontar en las empresas, el cambio cultural que necesitamos tener desde el punto de vista de los modelos de liderazgo desde el punto de vista de la utilización de los modelos de flexibilidad, de jerarquía y de control que utilizamos en nuestros entornos empresariales. Tenemos que provocar ese cambio cultural que es la gran barrera, la gran barrera que hay contra ese camino iniciado con la transformación digital. Pero además es que hay un 12% de empresas que son recalcitrantes negacionistas, eh, empresas negacionistas. Por supuesto, personas en esas empresas, las que nos dirigen, que ni ven, ni entienden, ni comprenden el reto de la digitalización. Y este es un aspecto muy importante y muy relevante a tener en cuenta. El 88% de las empresas españoles están sensibilizados con el cambio, pero cuidado, eso lo decimos en las encuestas. Solo el 2% han logrado completar un proceso de transformación total con éxito. Solo el 2% y son... Pequeñas startups o medianas startups muy vinculadas al mundo de la tecnología y de las plataformas. Y un 54% todavía no lo ha iniciado, aunque diga que está sensibilizado y que lo tiene en, la primera, de, de, en el primer punto de su estrategia. ¿Por qué? Porque las dificultades culturales, organizativas, económicas, así, y que este es un aspecto crítico y capital, como las capacitaciones que tenemos los empleados en las empresas, en las organizaciones, son las barreras a las que nos enfrentamos. Barreras que son muy difíciles de gestionar sin gestionar el cambio. En esta diapositiva lo veis, ¿dónde están la mayoría de las empresas? Aquí en el análisis comparado, en un ámbito descriptivo, no están en el proceso de saltar el muro, no están en el proceso de ir al ámbito predictivo que facilitan estas herramientas, el ámbito predictivo es, ¿qué pasa si ¿qué pasa si yo subo el salario a este colectivo de empleados que en la encuesta de clima hemos vinculado datos, salían, que son los que más riesgo corren de irse fuera, ¿eh? de irse a la calle y de que tenga una pérdida de talento? ¿Qué pasa si el ámbito predictivo está todavía por el otro lado del muro? No lo hemos saltado. Y creo, en mi opinión, que los más avanzados están en los análisis multidimensionales, vinculación entre fuentes de datos, pero no se ha dado el salto aún a ese ámbito predictivo basado en estas tecnologías y en este campo Por lo tanto, queda mucho camino por recorrer. Eh, cuando nos dicen y, y vemos que estamos a punto eh, de eh, dar por finalizada la transformación tecnológica y digital de esta cuarta revolución industrial, eh, seamos conscientes que nos queda muchísimo por, por recorrer y mucho camino por andar todavía. dejan cinco minutos, no llego. ¿eh? ¿En qué áreas tiene previsto invertir? Y la mayoría, el 63%, dicen que en herramientas tecnológicas. Este es el error, el grave error, porque estamos volviendo a traducir transformación digital, cuarta revolución eh, tecnológica, con las herramientas tecnológicas. En cambio, en recursos humanos, contratación, formación, cambio cultural, solo están pensando en un 27%. Este, como os decía al principio, no es un tema exclusivamente tecnológico. Este es un tema de cambio, de personas, cultural, donde se requiere ese gran esfuerzo en el cambio. Ese gran esfuerzo en cambiar estructuras, en cambiar modelos de liderazgo, en cambiar competencias y en que apostemos por el futuro con herramientas. ¿vale? Pero las herramientas no son lo crítico en este proceso. ¿De eh, los siguientes perfiles, ¿cuáles diría que serán los más necesarios en los próximos dos o tres años? Y aquí, ¿recordáis que os dije cuando veíamos los nuevos empleos en el Big Data el gestor de transformación digital se convierte en el más necesario más allá de el que el que hace el algoritmo el ingeniero de datos o el científico de datos vosotros yo cualquier empleado hoy que con su profesión se pueda convertir en un gestor de transformación digital esto es importante no hablamos de el que eh, trabaje en el cambio cultural de una empresa eh, desde el talento no no hablamos del que sea capaz de interpretar, ¿eh? de, dado ese gran volumen de datos en que trabajamos todos, transformar esa información para tomar decisiones y que ayuden, sobre todo, a que comprendamos, que comuniquen perfectamente, que sean grandes comunicadores, que den y generen energía, que sepan utilizar todas las herramientas que la inteligencia emocional les puede eh, eh, eh, generar. ¿Para qué? Para ayudar, ayudar a que comprendamos esos modelos predictivos, esa gestión de la información desde el punto de vista del dato, de lo que el algoritmo nos facilite. Es lo que se denomina el wise work. Empleados que trabajan con información, con ciencia y con emociones. Y con emociones. Para mí, aquí es donde está el gran futuro del cambio del empleo, en que nos sepamos transformar, en esta figura, en este wise worker. Desde el punto de vista de las capacidades digitales, ¿qué nos decían? Que la nota media estaba en un 6%. Y la realidad es que la falta de formación es la principal barrera para la digitalización de las empresas. Falta de formación, falta de gestión del cambio, de gestión del cambio cultural, que no deja de ser también ese cambio que todos tenemos que vivir. Y concluyo, que no me quiero pasar del tiempo y ya estoy un poco fuera. Es verdad que el impacto de la inteligencia artificial hasta ahora ha sido relativamente pequeño, pero el potencial es elevadísimo. Y esta es una evidencia que no podemos, no podemos mirar para otro lado. El efecto en el trabajo pues está teniendo ya un efecto muy importante y seamos conscientes de que eh, va a generar un cambio muy, muy eh, radical. ¿Vale? siendo como soy yo optimista. Y es muy difícil visualizar realmente cómo va a quedar a futuro. Hoy por hoy eh, es difícil arriesgarse a decir eh, si verdaderamente esta va a ser una revolución tecnológica en la que se genere más costo de trabajo. Eh, las empresas, las organizaciones, que no sean capaces de vivir esto con una sensación de urgencia y que no se centren en la parte humana, la parte de las personas que esto requiere desde el punto de vista de la gestión del cambio no van a estar preparadas para tener éxito y para afrontarlo. Y a lo mejor hacen unas inversiones tremendas en tecnología, en plataformas, etcétera, etcétera. Pero hoy por hoy, la gestión del cambio, pensar en las personas, para mí es fundamental. Y dos drivers finales. Eh, hasta ahora, lo que se ha hecho ha sido implantar algún proceso. Eh, basado en inteligencia artificial, todo lo demás, en algún proceso eh, específico de la empresa. Pero todavía eh, no se ha ido a utilizarlo de una forma estructural en toda la organización. ¿vale? Ahí está el, el reto, ese es el reto que eh, hay para el futuro. Y por supuesto, todos vamos a tener que empezar a plantearnos que los procesos de toma de decisiones que tradicionalmente hemos hecho de una manera determinada, van a tener que cambiar y vamos a tener que ayudarnos de ese nuevo profesional y de, de los elementos predictivos que nos genere esta, esta revolución. Y es un tema de actitud, es un tema de mirarlo con ilusión, mirarlo con sin miedo, por supuesto, ¿eh? y tener una actitud positiva ante el cambio y ante eh, lo que se nos viene, ¿eh? lo que estamos viviendo Seguimos el próximo miércoles. ¿eh? Me he pasado un poco, perdón, ¿eh? y, y bueno, pues a vuestra disposición para las preguntas, eh, cualquier tipo de, de debate que queráis abrir. Y Muchísimas gracias, de verdad. Eh, sí, Jesús, mira, tenemos un par de preguntas. Eh, nos preguntan, ¿cómo cree usted que nos afectará la robótica o la inteligencia artificial a nosotros? Ya que, como se ha visto a través de los últimos años, la robótica ha sustituido al humano. Bueno, la robótica ha sustituido muchos puestos de trabajo. Eh, y, y al humano como tal ha generado, la robótica hasta ahora ha generado muchísimos puestos de trabajo también. Muchísimos. Eh, otra cosa es el futuro. ¿eh? Otra cosa es lo que va a pasar en los próximos años. Es verdad que eh, las profesiones más mecanizadas, más repetitivas, son las que están más expuestas eh, a eh, este tipo de tecnología. Eh, cuando hablamos de robótica siempre pensamos en las fábricas, ¿verdad? Eh, hablamos de robótica y pensamos en un proceso productivo, una cadena de producción robotizada, pero tenemos que pensar un poco más allá. ¿eh? Eh, hay una tecnología que se llama RPAs, eh, que no tiene inteligencia artificial por debajo, pero que lo que te hace es eh, bueno, pues te simula un proceso que actualmente hace una persona y te lo hace de una manera espectacular. No se pone enfermo, el virus no le afecta y trabaja 365 días, eh, 24 horas. Eh. Y, y son tontos, es decir, eh, no tienen un proceso de inteligencia artificial por debajo, es decir, que son repetitivos, son tontísimos y baratísimos. ¿vale? Esto está robotizando, entre comillas, muchísimos procesos administrativos, por ejemplo, repetitivos, eh, de contabilidad de facturación, eh, generación de impuestos, etcétera. etcétera. Claro, eh, decimos la robótica está afectando los puestos o las posiciones de eh, menos valor añadido, incierto, incierto. Es verdad que ahí es más fácil hacerlo rapidísimamente. Además, ¿eh? yo lo veo todos los días, pero eh, por ejemplo, la posición de un trader, un trader, un trader es una posición, mmm, vaya, ¿eh? nos cuesta nos ha costado mucho encontrar traders eh, a nivel, eh, teníamos que seleccionarlos a nivel internacional. ¿vale? Eh, ya hay algoritmos robotizados que eh, hacen lo que hace un trader. ¿no? Eh, hace poco vi uno en, en un banco eh, muy importante español, en el que tienen traders de productos financieros eh, a futuros y tenían procesos robotizados basados en inteligencia artificial que eh, tenían un nivel de acierto mejor, si me apuráis, que eh, el del trader humano. Es decir, la profesión del trader, la city londinense, deberían de empezar a pensar cómo se van a reinventar, ¿eh? porque es imparable. O, por ejemplo, oh, un trabajo intelectual, ¿eh? un trabajo como el del psicólogo, ¿eh? un psicólogo que hace procesos de selección de personal, eh, el recruiting, ¿eh? Eh, con estas eh, tecnologías de reconocimiento facial eh, basado también en que te reconozca emociones, te pueden reconocer hasta 30, 40 emociones rápidamente. Eh, bueno, pues estas tecnologías que os contaré en la última sesión, eh, están haciendo que todo el proceso de y de privado de currícula, prácticamente eh, se automatice, se automatice con este tipo de robots. Por lo tanto, hasta ahora la robótica ha quitado puestos de trabajo, pero ha generado muchísimos, sobre todo en el ámbito industrial, que es donde más se ha aplicado. A partir de ahora, la robótica, ¿eh? Eh, la algoritmia basada en estos procesos, ya sean tontos como los RPAs, como un poco más elaborados, van a tener un efecto importante en todo tipo de trabajo. Todo tipo de trabajo. Ahí es donde todavía no hay una respuesta, si se generarán más ¿eh? por... Eh, todo lo que os he comentado a lo largo de, del webinar. Yo quiero ser optimista y quiero pensar que no van a desaparecer eh, muchísimos puestos de trabajo, pero la realidad igual supera a la ficción. Vale, tenemos más preguntas. Eh, desde Colombia nos preguntan, bueno, nos piden tres consejos eh, para eh, tener éxito en el proceso de desarrollo de una PyME. Fundamentalmente, eh, las PyMEs tienen que reinventarse. Eh, yo lo veo todos los días. Las pymes eh, necesitan eh, ser repensadas. No puede ser eh, competir, no se puede competir en un mercado globalizado como el que estamos. Y con todo este tsunami que está viviendo, eh, siendo una pyme. Hay que hacerse más fuertes, hay que fusionarse con otras pymes, hay que buscar alianzas y hay que aprovechar las tecnologías disruptivas que tenemos. Cada vez son más baratas y las pymes tienen que apostar. Eh, hay muchos ejemplos. En las escuelas de negocio se ponen muchísimos ejemplos de pymes que han cambiado sus modelos de negocio y han empezado a comercializar productos en cualquier sitio del mundo. La oportunidad para las pymes es enorme, enorme. Pero hay que replantearlas, hay que repensarlas. Hay que buscar fortalezas y alianzas. Para mí esa es la, la base fundamental del de, de, futuro de las pymes. Si no, las pymes van a tener serios problemas, porque se las van a comer. Hay que hacer una pyme fuerte, potente, competitiva y abierta al mundo. Vale, otra pregunta que nos llega desde el curso de Recursos Humanos de octubre de 2021. ¿Qué opina usted sobre la falta de regulación legal de la seguridad de la información en Internet? Bueno, ahí está la batalla, ¿verdad? ¿Eh? La gran batalla. Eh, el último webinar, una buena parte, la voy a dedicar a ese aspecto. Eh, ¿Qué queréis que os diga? Eh, Europa, España y Europa, estamos muy avanzados, ¿verdad? En la regulación de, del dato eh, eh, y, en la, sobre todo, eh, en, en una visión de lo que esto implica. Eh, pero competimos en un mundo global y por mucho que Europa esté súper avanzada y se esté convirtiendo en un ejemplo de buenas prácticas, aunque queda mucho camino por recorrer, ¿eh? pues competimos con países como China, donde esa regulación es francamente mejorable, eh, Rusia francamente mejorable, o Estados Unidos, donde está ese mundo virtual tan importante como el que hay en China, y Rusia, donde eh, bueno, pues no existe la eh, sensibilidad que tenemos en Europa eh, respecto a la regulación de, datos, regulación de datos, la información, etc. Por lo tanto, eh, no soy muy optimista. Y en el segundo libro, trabajé mucho este tema, no soy muy optimista, me da mucha pena tener que decirlo y reconocerlo, pero <coughs> creo eh, y lo hablaremos en el tercer webinar. Eh, no hay muchos elementos para hoy ser optimista. Eh, me alegro muchísimo de que en Europa estemos avanzados y seamos un ejemplo, pero competimos en un mundo eh, que no tiene fronteras. Eh, el mundo de la transformación digital, la cuarta, la cuarta revolución tecnológica, no tiene fronteras y países como China, países como Rusia, países como Estados Unidos, no nos engañemos, eh, ven la regulación como un lastre. Vale, otra pregunta que nos llega es, ¿cuál crees que es la mejor manera de empezar con, con transformación digital en una empresa que está buscando este proceso? Bueno, eh, yo creo que eh, hay que trabajar en paralelo, ¿eh? hay que trabajar en paralelo, no se puede trabajar de una manera sola, no se puede trabajar solo eh, comprando tecnología e implantándola, ¿eh? sería un grave error. Eh, yo creo que eh, hay cuatro ejes muy importantes ¿eh? en los que hay que poner el foco. Un eje son las personas, el cambio, eh, el cambio cultural, eh, fomentar modelos flexibles, ¿eh? fomentar... Eh, yo eh, cuando doy clases sobre esto eh, explico siempre que si nos dan un portátil, teléfono móvil, nos los dan para trabajar, ¿verdad? Y si ya hemos estado ocho horas en la oficina, o diez, entonces ¿para qué nos lo dan? ¿Para que nos lo llevemos a casa y, y nos conectemos a Netflix y veamos una película? hombre, no. Te están dando estas tecnologías y la posibilidad para que tengas trabajo flexible, ¿verdad? Para que tengas la posibilidad de trabajar de otra manera. ¿eh? Trabajar de otra manera. Esto es muy importante, muy relevante, ese aspecto. Las personas. Por supuesto, la tecnología en paralelo. Explicar muy bien y contar muy bien para qué vamos a implantar una determinada tecnología y cómo va a afectarnos a nosotros como empleados. Y después hay dos aspectos por debajo. Eh, las competencias. Tenemos que mejorar fundamentalmente competencias, capacitación, eh, hacer lo posible para que nadie quede fuera, hacer lo posible para que eh, si alguien eh, pierde su trabajo porque le hemos metido una... Eh, un RPA ¿eh? que ha perdido su trabajo, pues le eh, reubiquemos, le reorientemos, le reenfoquemos, ¿vale? Pero la formación es clave, y básica. Y el último eje, para mí, también muy importante, es que eh, reinventemos ¿eh? los modelos de liderazgo. Eh, es muy difícil liderar este cambio, este proceso, ¿eh? con eh, modelos de liderazgo del siglo pasado, ¿eh? donde el ordeno y mando... Donde la presencialidad, etcétera, están vigentes. Por, por lo tanto, esos cuatro ejes para mí son importantísimos y que se tienen que trabajar en paralelo. Otra pregunta que nos llega desde las aulas es: ¿Cómo se aborda el problema de las edades avanzadas en el mundo del trabajo y el desarrollo de competencias digitales? Estamos viviendo. Eh, Claro, imagino que la pregunta la hace alguien eh, desde el ámbito de recursos humanos. Eso es. Bien. Estamos viviendo, yo creo, un, una revolución silenciosa y, a mi entender, una bomba de relojería en las organizaciones, especialmente en España. Bueno, en Europa en general, pero en España en particular. ¿eh? Eh, hay, como sabéis, ¿eh? los que os dedicáis a esta materia, hay ahora mismo... Eh, cuatro, casi cinco, cuatro y media eh, generaciones conviviendo en eh, las empresas. Eh, yo os pues voy a ser franco. Creo que eh, es una eh, verdadera pérdida de talento, no porque yo tengo 55 años, no porque tenga 55 años, pero creo que es una enorme pérdida de talento lo que estamos viendo. La cantidad de gente que está saliendo fuera del mercado, eh, mucha gente, no nos equivoquemos, es por la digitalización también, la digitalización de la banca o se ha tenido un efecto importantísimo en esas salidas. También las fusiones, tal, no sé qué, pero digitalización es importantísima. Eh, las empresas deben de ser conscientes de que generaciones de gente ya que peinamos canas, eh, podemos aportar muchísimo, muchísimo. Podemos aportar eh, experiencia, podemos aportar eh, pausa, sosiego, eh, desde el punto de vista del de, de, de, mundo organizacional, que muchas veces lo requiere, eh, y que no estamos fuera, que no estamos fuera, que somos fácilmente mm, reorientables y somos fácilmente, mm, eh, como diría? Sabemos aprender porque hemos vivido muchos cambios y muchas transformaciones a lo largo de nuestra vida profesional. Es decir, mm, Creo que eh, el mercado español, el mercado de trabajo español, no se merece la pérdida de talento senior que está habiendo. Con la excusa de la transformación digital, con nos ¿eh? podemos perfectamente Para mí es más importante, cuando hablo de bomba de relojería generacional, es cómo convivimos las nuevas generaciones con las generaciones más eh, eh, mayores. Vaya. ¿eh? Y ahí es donde también hay que trabajar, ¿eh? en esa convivencia. Por eso hay eh, muchísimas soluciones eh, para los jóvenes eh, que están al lado de alguien que aporta más expertise. Eh, yo creo que se le da una visión muy importante y los jóvenes nos pueden aportar también ¿eh? una, entre comillas, mentorización de cómo eh, podemos sobrevivir también al mundo digital. Es decir, deberíamos de ser un poco más cautos. Eh, a la hora de eh, vaciar nuestras empresas de seniority, eh, porque puede ser un problema. Muy bien Jesús, pues tenemos también comentarios de que ha sido una excelente presentación, eh, muchas gracias por tu exposición, un tema muy bien abarcado, la gente me parece estar muy contenta. Muchísimas gracias a todos. Eh. He tenido que ir un poco más rápido al final, por ser respetuoso por el tiempo, por el tiempo de todos vosotros, intentaré ajustarme un poco más ¿eh? Eh, el miércoles que viene. Y bueno, pues eh, me tenéis en LinkedIn todos, si alguien me quiere hacer alguna pregunta o lo que sea, a vuestra disposición. ¿eh? Y muchísimas gracias por la atención, de verdad. Bueno, pues muchísimas gracias Jesús. Nos gracias. vemos el miércoles que viene. Perfecto. Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias a todos. Hasta luego.